de darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Estamos en el Living de Mejor de Mañana con Lisandro Bertín, artista mendocino Bienvenido, Lisandro. Muchas muy gracias. Bien. Gracias por venir. La invitación. Bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes. Un placer recibirte. Bueno, bien, un placer madre. también acompañarte en el festejo de estos 15 años de carrera que vas a estar celebrando <risa> este viernes en el Independencia. Así es. Bueno, muy contento porque realmente es un camino andado eh, que me ha regalado muchas satisfacciones uh -huh. Compartido con mucha gente Y en esta tierra que siento como mía este, Yo vengo de Los Pagos de San Luis Pero Ajá. hace 25 años que vivo aquí en Mendoza claro. Y esta tierra me ha regalado muchas satisfacciones este, Bueno, ha sido un camino de aprendizaje muy importante Y estoy muy agradecido, ¿no? Porque gran parte de... Esta pequeña carrera la he desarrollado aquí. ¿Qué pequeña en carrera? <risa> Enorme Son carrera. 15 años, pero para 15 años quizás trabajando de manera profesional, si se quiere. Sí, pero sí, me es, imagino es que así. toda una vida en la música. Bueno, desde muy chico este, la música forma parte de las ruedas de familia, uh -huh. los asados, los, las navidades, años nuevos, ¿no? Bajo el parral. Claro. Entonces, eh, en, digamos que, bueno... En los, los primeros tiempos hemos compartido con mis hermanos Vengo de una familia grande, somos siete hermanos ¡Esa! Y bueno, todos tocamos y claro. cantamos Se arma una bueno, peña <risa> una Se arman unas lindas farras Que qué bueno, este, yo no sé para qué se juntan dice pues, después, no <risa> después no saben parar este, Así que bueno, primeramente sí, me dediqué al, al, al mundo del teatro Estuve Ajá, en mira. el teatro mucho tiempo Es que tenés este, como ese De ahí carisma, conozco también. a varios personajes de esta casa Como el Julián Chaver, ah. Rodrigo Galdeano claro. Claro. Este, bueno, conozco personaje. a varios lindos memes lindos personajes. <risa> Lindo personaje. El Tano Robles, eh, que si bien no es actor, no, payaso no, no. es. Pero el Tano el, el año pasado presentabas la canción que hicimos. Esa que está sonando, donde sí, el Tano es el primer actor del video. Claro, sí, es un sí, tema sobre ¿Lo presentaste la pena que habían Claro, hecho, tal cual, ¿Sí? tal cual. Así después, que bueno, ¿no? el Tano dotes de actor si los tiene. muchos ah, sí, bueno. mira, <risa> bueno. <risa> <risa> <risa> Así bueno. que bueno, después de andar este, algunos pasos por el mundo del teatro, sí. eh, digamos, Te de, me música. encontré con la música, era, un, era una, un, una misión para mí, un desafío también. Uh -huh. Me vine de San Luis con esa idea de estudiar teatro y música y bueno ahí hace unos 15 años eh, surgió un poco más fuerte la idea de, de dedicarme de lleno a la música lo hice primeramente también con mis hermanos en esos primeros pasos pero bueno después cada uno de ellos eligió su camino su vocación uh -huh. siguió su oficio y, y bueno a mí me, me tocó este destino no ¿Te quedaste me, la me, me dejaron solo <risa> ellos dicen que yo hice la gran Jorge Rojas que me ah, fui claro, <risa> pero ¡Combrenate! no ellos me dejaron solo, así que soy solista por accidente. Por accidente, me encantó. Lisandro, ¿y ¿cómo definirías estos 15 años? Porque como decía Clary, es mucho tiempo. Y siendo artista y demás, hay que mantenerse en una carrera vigente tanto tiempo. Uh -huh. ¿Cómo ha sido este camino? Bueno, ante todo me siento un privilegiado y un bendecido, porque en una, en una tierra como esta, como Argentina principalmente, sabemos lo difícil que es. Eh, vos, Clarita, lo, lo sabés. Encontrar espacios eh, para mostrar lo no, que hace uno, es y, tremendo. Y además sostenerse, ¿no? Sí. Así que creo que he sido un, un bendecido por uh -huh. la posibilidad de, de, de tener, digamos, de, de andar, de seguir, uh -huh. de no claudicar. Claro. De decir, bueno, cuando uno abraza un oficio, una vocación, eh, más allá de, de la profesión, digamos, es lo que, lo que profesa, lo que quiere hacer y decir y defender. Eh, muchas veces esos medios no se dan, uh -huh. el ámbito es muy hostil. Sí. Eh, pero bueno. Eh, por eso digo que es una gran bendición para mí poder haber llevado adelante y poder estar, sostenerme en el tiempo, tener una familia, ¿Qué te parece? Eh, eh. vivir de la música con los tropiezos que significa, uh -huh. bueno, con una cuarentena de por medio, con Uf. tantas cosas, pero bueno, eh, este, así que aquí estamos, firme, lo defino como realmente eso, como un, un agradecimiento. Y, y bueno y una señal como para decir tenemos que seguir no vamos a claudicar vamos a seguir porque creo que la música es, eh, es el arte es inevitable uh, la música es eh, eh, justamente también en estos tiempos no de tanta de tanto de tantas pedradas digamos de tantos tropiezos de tanta desesperanza en muchas uh -huh. cosas es una es un camino un alivio para el alma es una caricia para el alma y y a nosotros bueno nos ha tocado también este, formar parte de eso, ¿no? Así que eso, podría decir eso de mis 15 años Perfecto, 15 años se merecen un gran festejo Y la sala, el salón de fiestas vamos a decir sí. Va a ser el teatro Independencia Qué lindo, bueno, con un show donde van a pasar por el escenario Muchos amigos tuyos de la música, ¿cómo se viene? Bueno, es un recorrido, una síntesis de este camino Con un formato criollito como me vio nacer, a puras uh -huh. guitarras Un formato con banda también como he venido tocando hasta el momento ¿no ¿Cuántos la... músicos te acompañan? Y en estas circunstancias somos 18 músicos en escena. ¿Busta? ¡Wow! <risa> no, Lo que pasa es que es un gran desafío para estas circunstancias. He querido este, brindar una sorpresa para el público que, que nos sigue desde hace tiempo y para aquellos nuevos que se quieran sumar. Eh, vamos a presentar un, un formato donde tratamos de algún modo a nuestra canción por excelencia, que es la tonada, como uh -huh. una canción de amor. Como una canción romántica, sí. tratamos de rescatar y resaltar esas virtudes propias que tiene la canción uh -huh. Uh -huh. Y bueno, creemos que poniéndole algunos colores orquestales claro. puede, es que puede, puede hablar muy bien prácticamente Así que bueno, una orquesta, ¿sí? es, es una Es una linda mucho sorpresa orquesta. para compartir con la gente y bueno, que lo, lo, quienes vayan al teatro lo van a poder ver y, <risa> y, y, bueno, y después veremos qué, qué pasa. Pero bueno, es un lindo desafío, mucha gente, muchos amigos, este amigos invitados. Así que, este, nada, una, una gran fiesta. Eh, tenemos preparada para, para el viernes espectacular casa, todos invitados es entonces a los 15 de Lisandro claro sí. encanta que sí se, se puede ir de claro, largo se puede ir de largo de, la de, la... de la... gala te pido Son por 15. favor nada de elegante no vamos en a bailar en el... no vamos a no bailar en el balde tiempo de balde, balde no. no va es me es decía nuevo. un amigo qué lindo dice ¿qué he elegido el viaje o la fiesta la fiesta la fiesta la fiesta independencia de este viernes es una cosa Lisanne queremos escucharte cantar sabemos que tenemos todo preparado Perfecto, Allí hermano, Así que un pequeño adelanto claro, que, que se van bueno, bueno. a encontrar El más 18 músicos En el Teatro Independencia este viernes Pero muy bien Se juntaron los compadres En rueda bajo la parra Entre charla y comentario Afinaban las guitarras y como sin darse cuenta ya tomaban vino en jarra Uy qué penadito Armando Salud que se armó la farra Si me obligan yo les pago decía mi amigo el Tano La Clarita junto a Lucas no por ser condescendientes bien a dúo les cantaba Donadas a los presentes, imagínense la curda si pagaba tanta gente. <risa> con la buena poesía de Antonio Esteban Agüero, esta farra no se acaba con razón da un chorrillero, sentenciaba a Nicolino. Entre empanadas y vino, a este rito tan sagrado, aunque quiera no les más Y ganándole al silencio, cantaba Villavicencio, si estuviera yo entre medio. De esa farra de talentos Les diría un sentimiento Aunque alguno me condene Estaban todos, estaba yo Habíamos unos nenes ¡Qué bueno! ¡Qué, Qué, tata. Tata. Qué lindo! Fuimos Vamos parte a, de la, la canción cantó. Qué lindo, qué lindo Lisa. Bueno, claro sí. Gracias, gracias por visitarnos, por venir a compartir un ratito con nosotros en esta mañana. La invitación es para todos los mendocinos para que puedan sumarse a este gran festejo, 15 años de carrera de Lisandro Bertín, este concierto en el Teatro Independencia este viernes. ¿A qué hora? 21 a 30 horas. Bien, perfecto. Ahí estamos viendo en pantalla. Entradas entrada por web. entrada web. Entrada perfecto. web eh, para, que, para que sea más fácil, la gente se ahorre el estacionamiento, no tiene que ir hasta ahí hasta el teatro a, a comprarla. Exacto. Y si no, uh -huh. de jueves hasta el viernes en estas circunstancias, eh, de 18 a 21 en Boletería del Teatro. Perfecto. Muy bien. Excelente. Es Muy entonces, bien. está hecha la invitación. El aplauso. Muchas Muchas Martín. Martín. gracias. Gracias a